bienvenidos a otra demo narrada, esta vez les traigo el juego de Children of Morta esta demo está en inglés pero el juego que va a salir en este año eh, va a estar disponible pues en varios idiomas incluido español, no obstante aquí pues la demo al parecer solo nos permite jugarlo en inglés y yo pues los voy a acompañar obviamente y en los momentos en que haya algún texto que haya que traducir pues lo intentamos traducir o poner los subtítulos, listo en, en forma breve y sencilla este es un juego donde podemos eh, manejar toda una familia de héroes y eh, se llaman eh, los <ríe> es un poco chistoso el nombre los Pergons es el apellido de ellos vamos a manejarlos y pues es un juego de eh, de pixel art es un juego muy, se ve muy bonito, se ve muy atractivo en los videos de los trailers. Mejor dicho, vamos a verlo, vamos a comenzar. Miren, miren qué detalle tan, tan increíble para hacer un juego con unos gráficos basiquitos. Awoke, startled, a cold sweat clinging to her. She gathered her thoughts. Aged wood creaked, echoing through the quiet rooms. Near the house, stood a shrine to Rhea Dana, goddess and daughter of the land of Rhea and a being of comfort. Margaret sought answers. But the goddess did not speak. There was only the faint whisper of something dark, something hungry. The old seer's bones felt the weight of their age as she climbed. The only thought of on her mind It begun again. John's mission would be a simple one. He was to investigate Rea's greatest shrine. His mother presented him with a fresh divinity shard. From his brother came a newly sharpened sword. His wife gave him a kiss and his daughter's hugs were full of reason to return home safe. bueno como pudieron ver el juego está muy bonito y les comparto la descripción que hay en steam dice es una combinación de pixel art dibujado a mano animación fotograma fotograma y modernas técnicas de iluminación o sea de verdad es que se evidencia que es muy bien trabajado este juego es muy bonito se ve bellísimo vamos a ver cómo será en, la, en el aspecto jugable eh, como pudieron ver, ahí estaba la familia de, de, de, digamos del personaje que al parecer lo vamos a manejar inicialmente pero se supone que en el juego vamos a poderlos manejar a todos y que cada uno va a tener unas habilidades únicas y especiales que vamos a poder ir probando no sé en la demo hasta dónde podemos llegar pero vamos a ver, bueno, dice que movimiento para mover usemos no, WASD, bueno, listo Rea, a land long forgotten. Rea se llama el mundo donde ellos no se están o no pertenecen. Es hermoso. Miren, miren qué detalle tan increíble. Me encanta. Esto es como un checkpoint. Aunque no me muestra como algún icono he guardado, pero. It first appeared sludge given life. Y aparecen los enemigos. A ver, dice.. Ataque primario. John usa su espada para atacar enemigos. Presiona clic izquierdo para usar tu ataque primario. Listo. Uf. Un espadazo bien grande. Es una espada pesada. Uf. Perfecto. Ey, ey, ey. A ver quién me hace daño. Bueno, asomo que... A él, por ejemplo, yo veo que se le está llenando una barrita. Aquí y esa barrita como que es como la de la experiencia, entonces si vamos subiendo si vamos matando enemigos pues subiremos de experiencia y si subimos de experiencia pues asumo que tendremos nuevas habilidades, no solo espadazos diestra y siniestra, aún así miren tan increíble como está dibujado en el momento en que hace golpea y devuelve el espadazo Ey, ey, estos son enemigos nuevos. Y, ey, ey, qué bien. Oh, dice, evade. Evade ataques de forma correcta en el momento correcto para esquivar. Mmm, eh, cuando te dañen, algo así. La barra de evasión está debajo del personaje. En, en los pies, sí, debajo del personaje mostrando cuándo puedes evadir, cuándo cuando ellos pueden evadir, es decir, esa barrita naranja nos permite saber en qué momento podemos esquivar, si no está llena, pues no podemos hacerlo, entonces vamos a esquivar, así, ah, se mueve hacia la dirección que queramos, nos permite pues evitar de pronto un ataque directo o escapar de un momento crítico, estos bichitos se me parecen a los sin corazón de Kingdom Hearts, que se llama. Aquí recogimos una vida, bueno, está, está, está muy chévere este escenario. Me hace pensar, no sé, también en, en Chrono Tiger, que es un juego de Super Nintendo muy bonito. Y también teniendo, pues no, escenarios así tal con estos acabados, pero me hace pensar un poco así. Bueno, más enemigos. Sí, habilidad especial, John puede tener una habilidad especial para usar su escudo para bloquear ataques entrantes, vamos a usar nuestro escudo, oh qué bien y podemos, uy qué bien bueno hay como que si sí nos golpearon, pero entonces sales en oh, oh me están haciendo mucho daño Está muy bien el escudo, pero aún no, no lo sé manejar como muy muy bien. Vamos a correr esta vía que está aquí. Eh. Dice para interactuar... Ven, yo, yo no dije que está. Ah, no, no son Bergons, es Bergsons, los hijos de Berg. Es como el apellido de ellos. Bergsons usan su Chart of Life para limpiar objetos corruptos. F para interactuar. Eso fue lo que le dio como la mamá, si no estoy mal. In need of life. Eh, sí sí, la barrita está subiendo. Asumo que vamos a subir de nivel en algún cuando se llene toda. Hemstone o gemas, mejor dicho, grandes cofres requieren gemas para ser abiertos. Las gemas están se pueden encontrar en diferentes lugares como los cuerpos de los animales muertos. Sí, aquí. Esta es una gemita. Y con ella podemos abrir este cofre, ¿sí? Y obtenemos una gracia divina. Es decir, algo así como una habilidad pasiva que permite dañar enemigos quemándolos en fuego. Listo. O sea que no tenemos que activarla. Ella solamente funciona así. Es un buff. Una habilidad pasiva. Him was now one more than those that came Eso es como un enemigo diferente porque está así de ese color. Uff. Uff. Wow. Wow, qué animación. John ganó una habilidad, un punto de habilidad. Gana experiencia. Eh, cuando tú matas enemigos para re, recoger, no sé, un cierto, al recoger un cierta cantidad, una cierta cantidad de experiencia tú podrás ganar un punto de habilidad. Tú puedes usar puntos de habilidad para aumentar tus habilidades en el árbol de habilidades. Vamos a ver TAP. Y dice árbol de habilidades, gana un punto de habilidad cuando tú ganas experiencia, espacio para continuar, punto de habilidad gasta puntos de habilidad para aprender nuevas habilidades. Y habilidad, descripción de la habilidad, selecciona la habilidad, descripción de la habilidad, pues para poder ver el panel correcto, algo así. O sea, por ejemplo, esta habilidad que nos van a activar, por decirlo así, se llama Golpe del Cielo. Es una, una habilidad que debemos que activar con el ratón, con el botón derecho del ratón, dice que llama a espadas que caen del cielo sobre los enemigos de John entonces vamos a activarla si sí, dice presiona espacio para mm, aprender la habilidad disponible más habilidades serán, estarán disponibles con, cuando tú gastes más puntos de habilidad listo presiona tab ok ya la tenemos disponible veamos en qué la podemos usar hay varios animales muertos en, el, en, este, en este bosque Listo, veamos animales muertos, aquí animales. Goblins. Wow, me lanzan flechas. Ataque secundario, intenta uh, tu nueva. Usar tu nueva habilidad. Ah, listo, vamos a usar ese poder que acabamos de obtener. Ay, oh, increíble. ¿El escudo permite esquivar flechas? No, no tanto. Al parecer si sí lo alcanzan a golpear. ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? ¿Tiene un cooldown como de 8? De de ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Parecen nebulosas! <risas> ¡Listo! ¡Continuemos aquí, mi amigo! ¡Eh! Algo que de pronto siento que le falta a este juego. No sé si lo integrarán. Him es como lugares ocultos. Digamos lugares que uno puede encontrar ocultos. Y que estén así como entre la maleza. Calm shock his him stood Linda. His eldest daughter, eh, ella se nos acaba de unir creo que ella es la hija de él pero no, no, no puedo asegurarles hasta que ponga bien las traducciones y dice que vamos a obtener esta piedra es una reliquia divina se llama Electrocalipse crea una Aura temporal que daña enemigos cercanos Ok, a diferencia de la otra que ya es pasiva Esta toca activarla Y tiene un efecto temporal Se activa con Q Bueno, ya tenemos tres habilidades Vamos a ver qué hace la chica Vamos a ver qué hace la habilidad Que vamos a... Ya la activé. <risas> Dice Divina Reliquia O Reliquia Divina, perdón Un regalo de los dioses Úsela, úsala en la batalla para para, para colocar eh, la batalla a tu favor, algo así. Presiona Q para usar el poder de la reliquia divina. Ya lo usé, lo estoy incluso usando en este momento. Les pues hace bastante daño, pero entonces eh, es una habilidad muy útil para él. Porque de todas formas él es un héroe de daño melee. Pero obviamente, por ejemplo, eh, con la chica no serviría. O oh, bueno, sí, pero como más como defensa que como ataque. Hay más animales muertos. Feeding, wow, eso sí es un poco fuerte, esa escena. Others, Así es que nacen los monstruos. Con los animales muertos. Bueno, creo que vamos a tener que luchar contra ese bicho grande de cachos. Oh, oh, sí. Oh, oh. Bueno amigos. Vamos. Uf. Uh, esquivaba tiempo. Uy, uh, lo matamos. Fue fácil. En verdad. Claro está que todavía hay muchos bichos. Uf, uh, todavía siguen naciendo. Parecer nacen muchos. Por acá nacen, por, por acá nacen Eh Listo, finish Bueno eh, No sé si hasta aquí va la demo Creo que sí Bueno, la verdad me ha parecido muy increíble el juego. Ya conocimos a uno de los personajes, no sé si lo podremos usar. Pues en el juego sí, obviamente, pero no sé si acá no lo alcancen a permitir usar. O ya se terminó la demo. Y como pueden ver, sí, a medida que el personaje va subiendo, puede obtener nuevas habilidades, mejorar las que ya tiene. Entonces, permite usar varias habilidades en combate en no solo limitarse a golpear con espadas y esquivar la y ya, la ya, ya. Had cut Together, and the horror, Así cruched, es suya dripping with decay that slithered into bodies stuck between life and death to bolster their ranks Grandma Margaret confirmed what they all feared it was the corruption a cruel entity spoken of only with hushed voices, an ocean of darkness that flowed from the top of Mount Mortar. And the Bergson's duty was to stand against this devouring deluge of death. John steeled his nerves, thinking of the difficult climb ahead of him and his daughter, the only thought that consumed his mind by all the curses where is that boy right now kevin was also eager to do his part in the family's fight especially when his older brother mark was off somewhere he was as much a guardian of their mountain home as any of them she stood if they were to reach the summit and destroy this evil as the berksons of old had done in the past they would need the assistance the Sanctuary. Given to the Berksons by Rhea herself, the Sanctuary was a gateway to the mysterious lands around the mountain. Margaret pointed to the huge crystal at the center of the den, revealing their next task. To activate it and open the way to the source of the corruption. And once Rhea's three spirits are gathered on the grounds, the only gate to the top of Mount Mortar will open in this chamber. By himself, or with the assistance of those who loved him, John needed to gather the three spirits from their lands. Without them, he would not be able to stem the flow of the corruption. A ver, okay. Eh, se supone que vamos ir a recoger unas llaves. Solo podemos ir a lugares, a la casa, al hogar donde ellos estaban, porque eso está bajo la casa de ellos, es como un santuario, y ir a las cuevas Caldip, Caldipo para ir a encontrar lo que le pidieron que ya se me olvidó que es entonces vamos porque al parecer la demo todavía no lo permite y dice que son las cuevas bueno vamos a darle que sí, al igual no podemos movernos para ningún lado más y ya podemos escoger entre dos de los seis personajes e incluso el juego nos da la opción de de que alguien más ingrese a jugar el problema es que no sé no tengo con quién en este momento y no sé cómo se supone que presión estar para ingresar porque pues al igual está aquí el enter pero pues cómo ingresa a otro personaje y estas son como habilidades uh, pasivas creo que se pueden activar pero entonces vamos escojamos esta vez a la chica quiero manejarla yo sé que de pronto puede ser un poco difícil porque un arquero contra varios varios animales de melee es un poco complejo pero vamos a, a, a hacerle ya que ya probamos a nuestro a nuestro a, al personaje a masculino shard, chipped directly from the ancient crystal in the sanctuary it would be the Berksons lifeline a tether to pull them back home before death's la verdad yo sí ya me siento eh, atrapado con el juego está muy bonito y estos juegos atraen mucho no necesitan unos graficazos y miren lo que está haciendo tan increíble además la variabilidad de personajes y se nota que tienen muchas habilidades es decir, estos, estos personajes se pueden seguir creciendo mucho mucho a medida que se avanza en la historia y vas a tener varias formas de destruir a los enemigos a partir de todas las habilidades que se van a ir, a ir ganando Bueno, a ver, eh, algo que... Bueno, algo que veo que porque se repite el texto. Bueno, algo que veo nuevo en esto es que hay un mapa. Bueno, ahora puedo recoger no solo no solo moneda sino... No solo vía sino oro. Ah, estas cosas me atraen. Ya me di cuenta. Estas, estas cosas moradas me atraen hacia el centro. Y evitan que me pueda mover. Otra cosa interesante es que esto tiene como un mapa. Entonces nos puede... ¿Esto se puede destruir? Sí, sí se pueden destruir. Oh, está muy chévere manejar a la arquera. Porque... Bueno, pues como Torquero tiene que estar fijo para poder atacar a sus enemigos. Y poderles hacer daño. Ok, ¿qué tengo que hacer ahí? solo activarla y ya, era eso, son como obsequios, a ver, una, una gracia divina, o sea, una actividad pasiva, dice que cura una porción de tu vida mientras, de nuevo en, ay no sé, sinceramente no sé qué dice ahí. Eh, un muñequito! Ah, o sea, creo que mientras cuando hago daño se cura una parte de, de, de mi vida. Es como lo tengo entendido. ¡Eh, qué cosa tan divertida! Está muy chévere. que uno puede esquivar puede hacer varias cosas para, para vencer a los enemigos y, y, y obviamente se asemeja a lo que sería según el tipo de personaje que uno use un arquero eh, me gane un punto de habilidad bueno vamos a ver qué habilidad podemos darle a ella y vamos a obtener esta esta, esta habilidad incrementa el daño del ataque primario para pero disminuye la vida máxima. Oh, oh. Ah, entiendo, sí. Es una, una habilidad activable. Y veamos qué habilidad le podemos mejorar a ella. Creo que solo podemos activarle estas dos. Armonía, habilidad pasiva. Disminuye la estamina de Linda mientras ella se está moviendo y disparando. Pero incrementa la duración que ella puede... Disparar Y esta es una acti Habilidad activa Que permite hacer Como un disparo explosivo Si sí, Vamos a escoger esta me, me atrae Y esto es para qué Para mejorarle qué el, el, Bueno no sé La concentración creo Pero vamos a escoger esta habilidad Quiero esa habilidad Y quiero probarla ¡Oh! Es hacia donde yo apunte con la flecha cae. Listo. Una nueva. Linda si no tiene... En ninguna habilidad con el Chief Como por ejemplo Bueno, no sé Algo así como pegar con el arco Un golpe de melee o algo así Así sea básico Ay, esto está Esto está increíble Wow, hay trampas No me ha fijado <ríe> La verdad es que pensaron en todo lo pensaron y muy bien ¡Eh! y si sí, en algunos aspectos uno sí lo siente difícil o por lo menos por lo que es una novedad uno no se da cuenta de algunas cosas por acá hay mucha monedita y, y asumo que después va a ser útil uy algo ah más trampas no me ha fijado Eh, eh, no, ¿qué les pasa? Ah, me van a acabar. Oh, my God. Oh, las trampas, cuidado. Me va a tocar es pasar por ellas. Esquivando. ¡Uy! Uh, uh. Ah, no, no, no, no, no, no. Oh, me, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. ¡Ey, no, no, amigos, no! aquí hay algo, no me ha fijado, pero no, si ¿sí tengo un alma, ah sí, sí la tengo. Uy, qué bien, medio dio como que vida. ¿Por aquí qué hay? Ah, no hay nada. Mm, Son mapas abiertos. Pero no demasiado para que uno no se pierda, por decirlo así, y nos pierda digamos tampoco el rumbo de, de lo que debe hacer, ¿no? Digamos, pues en juegos como Diablo o Grim Down pasa eso. Digamos los mundos son bastante extensos. Entonces uno llega al punto de que también se pierde un poco. Esto es como un cuarto secreto. Oh oh, mi vida. Está peligrando. Y no sé cómo puedo hacer que ella... Se recupere porque no tengo ítems de vida. ¡Ay, oh, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Eh! Me gané otro punto. Otro punto de habilidad. Vamos a mejorar este... Este... Esta... Ah, pero necesito dos puntos de habilidad para mejorarlo. Así que no puedo mejorarlo mucho. Hasta que no tenga dos... ¡Ay, no! trampas! ¡Ay, sabía que iba a caer! Es que no me fijé. Ah, ya le recarga más la barra de, de, de, de esquivar. Porque efectivamente pues es un arquera y necesita estarse moviendo. más trampas wow estos caminos son larguísimos de todas formas es una pues si sí, es una cueva pero me parece increíble que esta demo nos permita explorar tan lejos que por lo general no pasa eso en muchas demos digamos que incluso nos limitan a un personaje recuerdo que estos lugares están protegidos y nos dan algo crea un totem que da Buffs. buffs, pero no hice qué tipo de buffs, probémoslo, wow, me cura, me protege, sí, me cura nomás, creo, Uy, pero claro, se demora harto en recuperarse, creo que estamos en un punto, llegamos a donde tenemos que llegar, creo que ahí debíamos llegar, a esa cueva, uh, uh, uh, uh, Bueno, siento que esto se está haciendo un poco largo porque la idea era mostrar la demo, pero pues la idea tampoco es demorarnos. estamos en la segunda parte de la cueva. No sé cómo necesito que alguien tenga una vida para yo recuperarme porque está un poco difícil. Ay oh, Dios, 10 de vida, 10 de vida. No, no me salen ahora, sí. Eh. Botellitas de, de, de curación Eh, no me la monten No me persigan tanto, no me gusta No se puede ser tan de malas Cogí una botella de vida Y, y de una vez la gasté Allá hay un cofrecito pero creo que no tengo... Ah, sí, sí tengo piedritas De almas, piedras de alma Para poder abrirlo mm. Ah, estos murcielaguitos Eh, no, me dieron solo monedas Nada de vida y es que... Ah, sí, sí recuperé un poquito de vida. Pero no sé qué fue lo que hice. No, solo... No sé, solo recuperé vida. Esto es que... Lo que tenía que buscar. Ya lo tomé. Ah. Mira, pociones. Por fin algo, algo bueno. Oro y no veo nada más. No veo nada más para tomar. Listo, bueno, al menos ya lo visitamos este lugar. Eh, está, está, está, está muy divertido y nos están dando varias opciones. Esto es como un portal. ¿El monstruo? <risa> Pero, sigue al misterioso pájaro uh, Pero cómo lo voy a seguir Si miren todos estos bichos Ah ya, ya vi las huellas Ah se van a desaparecer No, hoy oh, no, Me mataron esos casos que ocurre dice The Berksons han caído en silk en las cavernas de silk duración de la aventura 11 minutos enemigos asesinados dinero creo que es dinero obtenido las gemas y puntos de vida no pude llegar creo que me faltaban dos cuevitas y llegaba el jefe lo que entendí, o, o superar este nivel y llegar al jefe bueno, eh, como era una demo, asumo que tendré que volver al principio y no estamos para mostrar otra vez todo pero les agradezco mucho por acompañarme en, en esta demostración y el juego está muy atractivo, de verdad está muy divertido sale eh, en Steam este año, no sé, no está claro todavía el mes pero es un juego indie muy bonito, muy atractivo, como ustedes pueden ver, son seis personajes para manejar, varias opciones, varias habilidades, o sea, para poder divertirse, yo creo que muchas horas de juego, así que, muchas gracias por acompañarme, y hasta luego.